EXTRA sí, un bandido he vuelto un bandido Record. Me he vuelto un bandido, amante este sonido Las mujeres me ven cruel por castión y la descuido Nunca me han visto amar por más que le he querido Es difícil darles tiempo cuando a esto Andas comprometido, decidido en llegar lejos De cualquier manera y quiero poder Poder tener en la cartera dinero para cambiar mi lindas escaleras y no hablo de la que me lleva A la altura que yo quiera Avanzo silenciosamente actúo despacito para que se repite eternamente No hay punto débil porque no saben que se siente Y para que me atrapen tendrían que tener mi mente. mi mente Soy un bandido de clase Hago todo lo que me nace es imposible que me atrasen, bandido, bandido, bandido, bandido. Bam. Soy un bandido de clase, hago todo lo que me nace. Es imposible que me atrasen, bandido, bandido, bandido, bandido. Bam. Ando con mi gang, la cual si sí es real, en cambio los tuyos por un porro ya suelen hablar. No sé por qué carajo se suelen comparar. Si la dirección a la que vamos no es igual, váyase a callar, negro. Yo sigo en el cerro. Gracias a eso escucho la palabra altura y no me aterro No soy gasta, pero igual celebro Fui bendecido así una larga sin necesidad de un hierro Que amo como me han visto Lo que son, más de lo mismo Y no cambian el ritmo Porque para ellos no soy un bandido Soy algo peor, soy otro problema Criado por un dictador y no es así Soy otro consciente Que si no trabaja repetirá lo mismo siempre Que se llama bandido Es porque constantemente tienen que engañar su mente Para ver todo diferente Fat